Gracias, Julián. Bueno, una aclaración porque hubo una información que empezó a circular temprano que generó cierta confusión y tenemos una plaquita, o lo vamos a decir para que quede muy claro. Lo dijo la ministra y lo dijo Iris Aguilar, pero después una información del propio gobierno decía otra cosa y por eso ha habido lugar a confusiones. En este momento, a partir de hoy, cuando abren los vacunatorios, lo que se está vacunando es y me los puede filmar porque están acá haciendo cola, Chichito, mayores de 65 años con o sin morbilidades, solamente con ser mayor de 65 años alcanza, entonces no hay que traer certificado médico, solamente el documento y embarazadas en cualquier etapa de su gestación o puérperas, o sea, recién paridas hasta 10 días. Lo digo de nuevo, mayores de 65 años, embarazadas en cualquier momento y puérperas hasta 10 días después de haber dado a luz. En esta etapa van a vacunar a esos tres grupos, no a menores de 65 años con comorbilidades, repito, todavía no. Preguntamos cuándo, bueno, cuando lleguen las dosis, cuándo van a llegar, calculan a fines de abril, principios de mayo. Entonces, ha venido gente acá a Las eras y a otros vacunatorios que era menor de 65 con el certificado médico... Algunos los han vacunado porque él, esa información del gobierno eh, salió hoy como que sí se podían pero ya está aclarado, acabamos de hablar con Iris Aguilar y nos dice Julián, por favor expliquen que no tenemos las dosis para vacunar a todos en este momento y voy con la gente a preguntar, buen día señor, los saludo. su nombre Miguel Fernández Usted es mayor de 65 sí, años Sí señor Ha venido con su documento y nada más Sí, sí A ponérsela eh, primera de la gripe Exacto Bueno, perfecto te van a vacunar sin problema. ¿Has andado bien de salud? Sí. ¿Cuidándote? Sí. ¿Vas a seguir usando barbijo? Seguro. Porque además nos cuida de todas las enfermedades respiratorias. Te conviene. Sí, no, no, seguro que lo usa. Vaya que ah. lo van a pinchar. Están pasando la gente. Los saludos. ¿Mayores de 65? No. ¿Por 63. qué venís? Muy bien. ¿Por qué venís? Por la tercera. De COVID. Porque también estamos vacunando COVID. Y ah. también sarampión. Adelante. ¿Usted, señor? Ah. Buenos días. ¿Por día. qué viene? Me había vacunado la gripe. Perfecto, sos mayor de 65 años. 85 tengo. Mentira, no parece para nada, ¿viste? me sorprendiste. Bueno, trajiste tu documento. Pero los tengo. Trajiste documento. <risa> sí. No necesitas nada más. Está clarito, vamos a hablar con Lourdes Cortés. Vení Lourdes, por favor, un segundito. Bueno. Ya aclaramos esto, que es una duda que ustedes también tenían, lo hemos tenido que resolver juntos porque había gente que decía no, pero el gobierno dice esto y bueno, en ese momento lo vacunaste, pero ahora quedó aclarado entonces. Mayores de 65 años y embarazadas, todos sin certificado. Claro, como bien decís, sí, fue una duda que apareció en todas las sedes, bien. creo, que tuvimos a través del tema de la página del Ministerio, que nos daba la información de que también se vacunaba como realidades, y no es así. Vamos eh, a esperar un ratito eh, para vamos eso. Vamos a esperar un poquito. Bueno. En esta primera etapa, justamente, se está vacunando a personas mayores de 65 años, embarazadas, en cualquier etapa de la gestación, y puérperas hasta 10 días. después. Lourdes, digamos esto que es importante... Importante vacunarse contra la gripe porque hay un brote, te, conocemos muchísima gente que está cursando gripe en estos momentos. Sí, hay muchísima gente que está justamente cursando la enfermedad y, y con la vacuna prevenimos que se llegue justamente una internación a, a, una, a, a que se agrave la, la gripe. No estábamos acostumbrados a hablar de esto, pero la gripe te puede te tirar a la cama una semana y además te puede llevar al hospital si tenés alguna enfermedad de base. Sí, así es, así es, sí. Bueno, acá estamos vacunando. Dije que estamos en el polimeno y la cera, si no lo digo ahora. Estamos vacunando COVID, gripe, sarampión y algo más, ¿o esas tres? Y Es la doble viral, sarampión y rubiola. Eh, son esas tres vacunas, digamos. ¿Cómo andás de flujo de gente? Por el momento estamos Tranquilo. eh, tranquilos, sí. Ha venido eh, muy poca gente. Eh, seguramente que ahora que vean la, la televisión van a venir <risa> más, como siempre. En buena hora que sirvamos <risa> sí. para eso. La última, <risa> perdón chicos, la última y cerramos. Sarampión, vamos a recordar para quiénes eh, está la primera y segunda dosis. Sarampión es, es para los nacidos después del año 65. No hace falta tra traer nada tampoco porque creemos, yo que tengo 48 años, creo que me vacunaron, pero viste vas a buscar ese certificado de que tenía tu madre y no lo encontrás, que el no. Chicho me decía, me pasa lo mismo, venís, naciste por el 65, venís y te vacunan y al mes te ponen la segunda dosis. Así es, eh, ante la duda hay que venir y vacunarse, si no sabes si la tenés o no, eh, tenés que venir a vacunarte. Gracias, Lourdes. No, de nada. No. Filmame la cantidad de gente, Chicho, que quiero cerrar con esto. Recuerden que hemos hecho notas con este lugar explotado como muchos otros. Ahora está muy tranquilo, pero la indicación del gobierno sigue siendo lo mismo. Vacunémonos contra las enfermedades que hay vacunas. Gripes, sarampión y COVID. COVID hemos avanzado mucho. Gripe estamos vacunando ahora. Solo saludarlos y preguntarles, ¿los tres por gripe? Todos por gripe vienen. Bueno, en buena hora que la gente se puede ir vacunando y sarampión también. Gracias, Juli. Abrazo grande y excelente brindar este. información. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, vamos a cambiar de tema y cerrar este bloque. Veníamos del Polimeni, que es esencialmente una... Ah, vamos al tuit. Vamos sí, a ver, vamos tal. a poner un tuit en pantalla, Juli, para que quede bien clara la información que hace un ratito comunicaba Julián Chavert. Entonces, dice en aclaración en esta etapa de la campaña de vacunación antigripal. ¿Deben vacunarse, Juli? Las personas que figuran en el tuit. Embarazadas en cualquier momento de la gestación, puérperas hasta 10 días después del parto, mayores de 65 años y niños de 6 a 24 meses. Vacunación antigripal 2022, ahí está para consultar entonces aclarada la duda que había surgido con esta primera información de ayer. Claro, exactamente. Nosotros decíamos bien temprano esta mañana y rectificamos entonces la información que los eh, menores de 65 años con comorbilidades todavía no están habilitados para recibir la vacuna antigripal. Solo están habilitados estos grupos, que los vamos a insistir, porque sabemos que hubo mucha demanda desde bien temprano en la mañana, que la vacuna antigripal está siendo muy demandada. Sí. Entonces, insistimos, embarazadas en cualquier momento de la gestación, Puérperas hasta 10 días después del parto, mayores de 65 años independientemente de que tengan o no una comorbilidad. Esta es una okay. generalidad, mayores de 65 años y por último niños de entre 6 a 24 meses. Impecable, He explicado entonces, aclarada la duda que había surgido.